Bienvenidos al canal de FotoAprendizaje. ¿Lo hiciste mal? ¡Bienvenidos! Es que ya lo hice mal así. <risa> Bienvenidos a un video más de FotoAprendizaje. Hoy estaremos tapando un flash A, B, qué sé yo. Se <risa> sí me olvidó la página. Hoy estaremos tapando un flash A de 200. Vámonos con el intro. Esta tijera no quiere. Es de ah. Es un flash potente que puede tirar 500 disparos. Muy bien, gracias a Mauri y a Sirene por hacer este unboxing del Godos AD200. Vamos a analizar entonces si vale la pena la compra de este flash compacto, que no es un secreto, que es un poquito, un poquito caro en comparación con otros flashes Speedlight. Muy bien, entonces lo primero que vamos a hacer es ver las especificaciones en una página ya oficial de este Flash. Y pues bueno, una de las especificaciones que me encanta es la velocidad de obturación. Tiene una velocidad súper rápida en comparación con otros flashes de esta misma clase. Entonces también otro de los puntos eh, sugeridos o otro de los puntos que tiene según las recomendaciones o las especificaciones que vemos acá, es que tiene su receptor integrado, ¿Qué significa esto, que usted solo necesita comprar el transmisor que ya yo lo hice también y colocarle esto a la cámara Mauro, la cámara y colocamos esto a la cámara, esto no sé si viene con la pila, no creo que comprele pila ¿Qué tipo de pila usa, bueno usa eh, pilas AA, usa dos pilas AA eso es todo entonces tú usted lo pone a la cámara y listo ya no tiene que colocar receptor porque este flash lo lleva integrado con respecto a los modos vemos aquí que tiene modo manual bien interesante ya que nos permite controlar el destello del flash también tiene modo multi para trabajar con diferentes flashes ya sea modo maestro modo esclavo y tiene el modo ttl True de ley a través del lente para que usted no se complique uh, con las configuraciones en términos simples tu modo automático del flash que calcula el destello acorde a la focal que tiene su lente su cámara eh, tiene también un modo de lámpara interesante para modelar la luz interesante eh, aquí vemos también una ruedita que me permite calcular en el modo manual la potencia del destello bien esto está todo bien interesante pero uno de los puntos uno de los puntos por el cual yo decidí comprar dicho flash, y es que... Papi, para ahí, no lo la puerta, la puerta. Sigue, está bien, sigue. No, déjela ahí. Sigue. Tú no le diste la pausa. Ah, pues está bien. Eh, uno de los puntos, uno de los puntos por el cual yo me motivé a comprar el flash es que... Tú le puedes cambiar el cabezal. Usted me dará ¿y para qué sirve este cabezal? Bueno, este cabezal me da una luz más directa. Usted te lo puso en casos puntuales, en una sesión fotográfica. Pero este ya me da una luz más omnidireccional. Eso es para, para trabajar ya eh, o para simular lo que son las luces de estudio en términos profesionales. Es decir, que usted puedo usar esta flash tanto en fotografía de exterior, pero también si tiene un estudio, pues sin problema puede cambiar el cabezal y usar este tipo de cabezal para lo que es una luz un poquito más omnidireccional. Bien, y solo nos restaría entonces hacer las pruebas de lugar, así que en esta parte vamos a hacerla. Muy bien, ya vamos a hacer las consideraciones finales de este Godos AD200. Mauro, ¿qué te pareció la sesión que te hicimos? Bien. Muy bien, entonces, vamos a ver. Primero, vamos a comenzar con la ventaja. Una de las ventajas es que tenemos variedad en cuanto a accesorios. Es decir, que aparte, eh, con los accesorios que vienen de fábrica, como es esta bombilla que simula prácticamente una luz de estudio nosotros podemos comprar otros diferentes tipos de accesorios y tener variedad en cuanto a luz y esto provoca que fotos creativas posteriormente entonces esa sería una ventaja otra ventaja es lo que es la velocidad de obturación 1.8000 segundos es una velocidad súper rápida que nos va a permitir trabajar en diferentes condiciones recuerden que la velocidad de sincronización que tienen los flashes normalmente es 1.125 si a muchos flashes usted le pone superior a esa velocidad pues le va a dar como resultado una fotografía donde el destello va a ser tan rápido que no le va a permitir al sensor de la cámara capturar dicha escena por la velocidad de sincronización que tiene el flash. Pero este 1.8000 es una pasada en cuanto a velocidad de sincronización. Muy bien, también otra ventaja y es que este transmisor me permite controlar, controlar el flash sin la necesidad de yo hacerle cambios directamente teniéndolo acá. Por ejemplo, en los Canon que yo tenía acá, pues si yo le quería hacer alguna modificación, yo no podía hacerlo desde aquí, o sea, no podía hacerlo desde el transmisor. De hecho, los transmisores que yo usaba era este, Este se ponía encima de la cámara y este era el receptor, entonces cualquier cambio que yo tenía que hacer yo tenía que ir directamente al flash pero con esto yo simplemente hago cambios aquí y automáticamente se actualiza aquí en la pantalla de mi Godox AD200 lo cual me permite pues tener un flujo de trabajo un tanto más rápido bien, ahora nos vamos con las desventajas la ventaja sería: una de las desventajas sería que no tengo compatibilidad con otros transmisores, es decir, que estos no me sirven para este Godo AD200. Yo tendría que comprar, pues, transmisores de la misma marca que tenga compatibilidad. Ese sería un punto negativo para aquellas personas que ya tenían sus transmisores y sus receptores y que lamentablemente no lo van a poder usar con este Godo AD200. También, otra de las desventajas sería es que no puedo jugar uh, con múltiples flashes eh, que no sean de la misma marca es decir yo no puedo usar un esquema de iluminación este como primario y este como secundario porque no me permite hacerlo Sí, sí, es muy importante destacar que este transmisor usted le puede colocar uno encima y ahora sí, usted puede usar este flash como flash secundario, pero no va a trabajar en cuanto a sincronización de canales, grupos, etcétera, etcétera, sino que van a estar de modo independiente. Muy bien, ahora vamos a ver dónde podemos comprar este flash si ustedes viven en república dominicana pues les recomiendo el sitio enfoque digital es una tienda modernísima que aparte de a lo mejor usted comprar este fla, va a haber otras cositas interesantes que le pudiera gustar y ir preparándose en este mundo de la fotografía si no vive en nuestro país pues tiendas como amazon ebay pues serían los sitios ideales para compras en línea por ejemplo este lo compré en ebay en una subasta y me ahorré 100 dólares porque gané la subasta incluso pensaba que no le iba a ganar um, también ya terminando el video, quiero agradecer a rafi mejilla eh, un youtuber a uh, que su video me sirvió para configurar este flash y en verdad la configuración en cuanto a canales eh, en cuanto a, a grupo a modo es bien fácil sencilla así que rafi muchas gracias y para acabar escríbeme en un comentario si te gustaría tener este flash o si te gustaría hacer el cambio por un flash que no va a dar resultados más rápidos profesionales etcétera etcétera se me pasó un punto a destacar y es que gracias a este tipo de pila lithium que usa este flash pues ya yo me ahorré este problema que era uno de los puntos negativos que yo tenía usando estos tipos de flash que a veces estas pilas AA, independientemente de que sean recargables, pues me daban limitantes a veces. A veces yo estaba en una sesión escolar um, y se me acababan las pilas o se agotaban las pilas y por suerte son pilas que la podemos conseguir en cualquier parte, pero esa dependencia... Era un tanto molesta. En muchas ocasiones incluso yo compré este banco de pila. Que lo que hace es que usted le conecta aquí. A ver si lo puedo quitar. Usted le conecta aquí. creo que te lo puedes quitar. Y cómo se quita. Que sale presión aquí y arriba, pero está como atascado. Del flash en cuanto a los destellos. O sea, yo drama disparando, pero... Ahí estaba la limitante de que también se descargaba y todo ese rollo. Yo con esta pila yo puedo hacer 500 disparos en full, o sea, a la máxima eh, potencia que tiene el flash. Lo cual, si yo compro dos, ya yo tengo ahí mil disparos disponibles para hacer mi sesión fotográfica. Y nada, espero que te haya gustado el video. Eh, Mauro, ¿qué se le dice a la gente? Para que nos apoyen, que sé? Suscriba. que se suscriban al canal porque siempre añadimos contenido de valores como este así que Dios te bendiga mucho y chau chau ah, terminamos ya ya dale al botón